incluyendo desayuno o sea que están imponiendo reglas entonces todo esto que ustedes ven aquí no es casual lo que yo quiero decirle es que esto no es un problema de que la voluntad individual del haitiano eso es organizado y esto es grave esto que acaba de salir aquí es grave o sea, que están cobrando de 600 a 800 pesos lo que queda en el campo, lo contrario. Los demás quieren vender celulares, vender eh, equipo para los celulares, porque en verdad que ya no quieren estar en el campo. Y le está hablando una persona que tengo terreno en el campo. O sea, no estoy inventando, sino que estoy viviendo la realidad de esta situación. Y lo que dice Bernardo Vega, yo creo en lo que dice Bernardo Vega. Según Bernardo Vega, el historiador, el antro, antropólogo, dice él que entre Haití y nosotros está la mina de oro más grande del mundo. Y el oro cada día, en vez de estar usándose como anillo, el oro está pasando a ser un material de alta calidad, para muchos equipos sofisticados. Estuve escuchando a José La Luz que el equipo que está ahora en Marte, que está en Marte, tiene una caja como del tamaño de una batería. Esa caja está estructurada a fuerza de oro porque el oro es uno de los materiales que mayor se adapta a la alta temperatura que tiene Marte. O sea, Marte es una loquera, tiene parte extraordinariamente fría y parte extraordinariamente caliente. Estamos hablando de 1.500 y pico de grados Y recuérdense que el agua hierve a los 60, a los 80 a los grados. Entonces, eh, el oro es, se está utilizando mucho en las computadoras en los teléfonos y en todos los equipos es muy sofisticado, le digo, porque el oro se ha demostrado que es buen conductor de energía, de electricidad y algo interesante, el problema de la temperatura, que resiste bien la temperatura. Esta caja que está en la hora y Marte, que está en Marte, entre las características que tiene es que produce. Eh, tomando ellos muestra de lo que pueda aparecer ahí, lo convierten en oxígeno. Y hasta ahora han logrado eh, producir como la cantidad de que un ser humano puede durar 10 minutos con ese tipo de oxígeno preparado por ellos. O sea, imagínense ustedes que entre la idea está hacer como en forma de un, de un globo, o, o una casa para llevar seres humanos a Marte. O sea, que es, prácticamente se está gastando un dinero eh, extraordinario. Eh, a mí me encanta saber sobre la vida de, de científica, sobre la NASA. Yo soy un, un seguidor de la NASA, pero también, eh, como todo el mundo, Hacer esas inversiones, por ejemplo, el helicóptero, que va a durar 30 días, es millones de pesos que cuesta. El Helicóptero que, que, va, que sube y, y por la situación de la gravedad, que no es como aquí, que existe este sistema de gravedad, allí es más complejo y en vez de dar una vuelta, eh, las hélices tienen que ser mil veces más. La, para ellos poderse mantener un poquito en el aire. O sea que, le digo esto del oro, porque si en verdad, es como dice Bernardo Vega, eh, Estados Unidos eh, hará todo lo posible, porque se forme la Tercera República, como llaman ellos. La Tercera República es coger la frontera y convertirla en un país casi de nadie, o sea, ese cinturón ahí, dirigida por gobernantes, o sea, gobernadores, y que ese territorio sea independiente, sin dueño, o sea, eso es parte de la, la tercera república, se llama, la intención que tiene Estados Unidos de convertir la frontera, y la gente como Luis Abinader, en el esfuerzo de querer ser presidente, va a complacer a Estados Unidos en todo lo que le dé la gana. De forma tal, inclusive, que ahora mismo, por algunas cosas, no sé qué dijo Luis Abinader, en el encuentro que se dio en España, el encuentro de presidente que se dio en España, en Andara creo que se llama, Estados Unidos golpeó inmediatamente la República Dominicana. Diciendo que a los norteamericanos no viajen a República Dominicana por la situación del COVID. Mientras eso sucede, el canciller alemán dice que no, que los alemanes pueden seguir viajando a República Dominicana. Porque en verdad que esto es una hipótesis, no voy a hacer afirmaciones ninguna porque no tengo datos, no he escuchado datos. Pero tengo la impresión que algún elemento de la temperatura nuestra nos está ayudando. Porque imagínense ustedes, en la India, ahora mismo, es el país donde más personas diarias están muriendo. En la India. Y recuérdense que la AstraZeneca, la vacuna que yo me coloqué ya en dos ocasiones la fabrican en la India. Claro está con las tecnologías de Inglaterra. O sea que no entiendo. Para mí realmente hay algo de temperatura, hay algo de la isla, que somos una isla donde la brisa te fácilmente te cruza de un lado a otro. Porque en verdad que miren cómo está Chile, eh, miren cómo está Argentina, el, el mismo caso de, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, que han tenido que regresar atrás muchísimas cosas. O sea, realmente... Y una noticia agradable que me gustó verla aquí en el periódico, de la poca cosa realmente que se puede decir, es que se, se inauguró aquí, se inauguró planta para producir pruebas PCR. O sea, que realmente... Esa idea de producir por lo menos las pruebas aquí en República Dominicana es algo que vale la pena. Es una buena noticia que se puedan producir las pruebas aquí, y si es posible. Y la otra buena noticia es que la gente de Israel, la gente de Israel, mirenlo aquí, la gente de, de Irán, en Irán, que tiene relaciones... Muy estrecha, por los, son enemigos los dos de Estados Unidos, inician pruebas de vacuna cubana, la soberana, en Irán. O sea, en Irán la, la están haciendo, se están prestando a usar la fase número 3 con la prueba, la soberana, la prueba cubana. Para que ustedes entiendan por qué Cuba es posible. ¿Por qué Cuba es posible que pueda inventar vacunas? Y es que en Cuba, el estudiante que tiene cualidades, no amistades solo, cualidades, virtudes, casi todos, cuando van a hacer su especialidad, la hacen en Rusia. Y por eso, en Cuba, se da fácilmente que está lleno de científicos. Si hay algo que Estados Unidos le hace la vida imposible a los cubanos, es porque Cuba tiene un sistema educativo extraordinariamente por encima del sistema educativo de Estados Unidos. Eh, hace unos años, la Peugeot tiene una fábrica, no sé si se mantiene todavía, una fábrica de carro en Cuba. Y la Peugeot demostró que hacer un carro o un tractor, con lo que ellos hacen un tractor, un tractor en Cuba se hace en 10 con el mismo costo, porque el cubano tecnológicamente está mucho más avanzado, o sea que esa noticia es agradable. Porque Cuba está cerca de nosotros. Y yo vuelvo y repito. Ya yo me puse la segunda dosis de la vacuna el martes pasado. O sea, mañana voy a cumplir ya una semana de la vacuna. Y a pesar de que gente vacunada han fallecido. Pero tienen que contemplarse. tiene que contemplarse que hasta ahora... Eh, las personas que se han puesto la vacuna y, fa y fallecen, era porque realmente traían otros males. Porque hasta ahora dice la Organización Mundial de la Salud que los casos investigados de las personas que le dio trombo o le dio alguna reacción la vacuna a la AstraZeneca han demostrado que no era real. Ahora, la que sí está parada. Para mí lamentable muchísimo porque para la ciencia no hay ideología. Son las Johnson Johnson que hasta ahora tuvieron que pararla. Y supuestamente el análisis que hacen eh, los laboratorios de investigación de las Johnson Johnson es que eh, la fábrica la pararon porque la fábrica eh, le faltaba condiciones de higiene. O sea, en algunas vacunas aparecieron pedacitos de pinturas, o sea, descacarándose en las paredes y encontraron pequeñas cosas en algunas de las vacunas. Y por eso prácticamente pararon la colocación de vacunas por falta de higiene. Así que nosotros debemos sentirnos felices que la fase número 3 que a Cuba le falta con su vacuna la soberana. Espero en Dios que eso pueda funcionar, porque soy de los que sigo creyendo. Sigo creyendo en la vacuna. Me decía un familiar de Erasmo Vázquez, que él cree, un familiar muy cercana, que él cree que Erasmo Vázquez no quiso colocarse la vacuna. O sea, eh, tenía su propio criterio, era una persona que cuando se hacía una idea...